¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un directo donde voy a hablar sobre qué contenido tienen que hacer las empresas, qué tiene que hacer un negocio, qué tiene que publicar en eh, marketing B2B para que tenga cierto, bueno, pues ciertos resultados. Eh, mi nombre es Juanjo Mengual, llevo desde el 88 en marketing, soy experto en LinkedIn Marketing y en marketing B2B, porque a lo largo de mi vida profesional pues, he hecho múltiples... Decenas de planes de marketing y porque realmente he estado en marketing y ventas desde prácticamente la década de los 90. Fruto de mi experiencia y de mi día a día en B2Bpro.es, os cuento un poco qué es lo que creo que puede funcionar y qué, qué es lo que creo que funciona en lo que es el marketing de empresa a empresa. Por supuesto, todo es genérico porque nosotros pues hay que hacer cada caso específico según la necesidad y según quién es el cliente que lo va a leer. Pero lo que te cuento ahora aquí en este directo, en el cual a través de YouTube y a través de TikTok y otros canales puedes preguntar todo lo que quieras, pues lo que hago realmente es explicarte qué es exactamente lo que eh, hay que publicar como empresa. Hay un problema eh, bastante grande que es el que veo actualmente, que es que somos, somos esclavos del contenido, queremos... Eh, emitir un montón de contenido estamos emitiendo un montón de contenido todo el mundo está haciendo contenido mal bien medio pensionista fatal putrefacto eh, eh, hermoso bonito cumbayá eh, eh, real eh, largo corto de todo tipo cuál es el contenido que realmente atrae a tu cliente evidentemente todo esto pasa por un paso el primer paso es analizar qué es lo que hacemos cuál es nuestra propuesta de valor qué es lo que aportamos al mercado, qué es lo que nos diferencia a ti, te diferencia de tu competencia. Y dicho esto, cuando ya sabes esto, pues ya sabes lo que aportas. Y luego, ¿quién es tu cliente? ¿Quién te compra? ¿Quién te paga las facturas de cada mes? Pues dicho esto, esa persona tendrá unos problemas que tú le solucionas. Es así de sencillo el silogismo. Si tiene esos problemas que tú le solucionas, ¿cuáles son esos principales problemas que tú le arreglas a esa persona? Pues ahí le has dado. Eh, hacer un escandallo, o sea, mmm, explicar cuáles son esos problemas, ponerlos en una lista, pues en mi caso, pues por ejemplo, podría ser, incluso se lo pregunté a ChatGPT, ¿cuáles son los problemas más habituales en LinkedIn? Bueno, pues la gente quiere saber cómo vender en LinkedIn, cómo tener un, un, un perfil adecuado, cómo contactar con gente, cómo... Bueno, pues ese cómo nos puede servir mucho para establecer una estrategia de contenidos realmente buena. En mi caso digo LinkedIn porque desde b2bpro.es generamos clientes y generamos prospectos y posicionamiento a empresas y profesionales a través de esta red. Pero adáptatelo a tu empresa de tornillería. Quiero decir, ¿qué es lo que te suele pedir la gente? ¿Qué es un catálogo? Pues le pasas un catálogo y te quedas tan ancho. Lo que no tenéis que hacer es imitar a los marketers. Veréis. Los que nos dedicamos a marketing y los que nos dedicamos al mindfulness y a todas esas tropelías, pues es fácil hablar y parecer y tener audiencia y que la gente nos siga y, o oh, cuánto sabe y que haya gurús incluso por ahí en medio y que la gente los jalee. Pero, claro, una empresa que vende, pues como he dicho antes, tornillería o barcos o, o qué sé yo, o un abogado que vende sus, sus especialidades en, en derecho civil o divorcios, pues, no puede hablar tanto de tantas novedades de ChatGPT que ahora hay un montón de marketers. Yo los llamo dos replicantes. ¿Por qué son dos replicantes? Hay un montón de gente que lo hace. ¿Has visto esta novedad de ChatGPT? Mira esta novedad de ChatGPT. Dentro de poco todo el mundo está escribiendo a través de ChatGPT y lo que realmente va a imperar es la inteligencia. Cuanto más ChatGPT usemos, menos usaremos el cerebro y más tontos, lerdos y burdos nos vamos a convertir como seres humanos hasta que esto implosione y nos vayamos al carajo. Pero realmente en marketing lo que tenemos que hacer es usar la inteligencia, usar la humanidad para llegar al cliente final. Posiblemente esa GPT sirva, pero es muy mediocre. En mi opinión, si tú sabes qué es la pupa que curas a tu cliente, al que te paga la factura para llegar a fin de mes, ya tienes algo ganado, haz una lista como os he dicho antes en mi caso he hecho esa lista de qué voy a hablar pues de eso cómo hacer un perfil de linkedin que sea efectivo cómo ganar clientes a través de linkedin cómo usar el perfil de empresa cómo llegar todas las preguntas que se os hagan a través que os eh, vuestros clientes incluso si tienes un histórico te dicen oye estoy contentísimo porque me has arreglado esto pues cuenta cómo lo has arreglado pues viene un cliente a mí y me dice que quiere posicionarse en LinkedIn, que cuando le busquen le encuentren, que además quiere conseguir contactos de valor a través de esta red. Y nosotros lo que hicimos fue cogerle, hacerle un análisis, estoy contándolo. eh. Pues eso es lo que tienes que hacer. Y luego contarlo. Y vamos a ver ahora la forma en la cual se debería contar. Por ejemplo, ya que estamos en mi ejemplo, yo he puesto una últimamente porque hemos hecho un webinar al cual te invito. Es un webinar de unos aproximadamente 30 minutos donde explicamos qué es lo que hacemos cuando, eh, cuando nosotros eh, cogemos un, una empresa, un profesional, y lo lanzamos para posicionarlo y captar clientes a través concretamente de LinkedIn. Bueno, pues este es el texto que he puesto un poco para llamar la atención. Y realmente es un texto verídico. Digo, hoy te cuento cómo vendí en el 2010 un patrocinio de más de 2 millones de euros a través de LinkedIn. Y en el mismo vídeo, podría ser otra información. ¿Cómo una inmobiliaria vendió con nuestro método un hotel de más de 80 millones de euros a través de LinkedIn? ¿Cómo hacer de forma rápida un perfil atractivo de LinkedIn? ¿Cómo una fábrica de jamones vendió un 30% más a través de esta red social profesional? ¿Qué tipos de mensaje y cuándo hay que enviarlos a los contactos? ¿Con qué rutina hemos conseguido que una consultora de software sanitario tuviera 174 conversaciones y tres clientes en un año? ¿Qué hago en 10 minutos al día en LinkedIn para conseguir posicionar y vender? ¿Qué formato tiene más visualizaciones en LinkedIn? O, bueno, estas son las preguntas que a mí me hacen. A mí me hacen, oye, ¿cómo puedo tener un perfil rápido? Oye, ¿cómo puedo vender más? ¿Cómo puedo tener contactos? Pues, ¿de qué voy a hablar en mi, en mi estrategia de contenidos? Pues voy a dar respuesta a esas preguntas. Quiero decir, esto es lo que hay que hacer. Y dar las respuestas y ahora me meto en el formato. Estamos en directo en TikTok y en YouTube para hablar de contenidos en B2B. Veréis, el otro día una gurú, Ibar o Ibar, no sé cómo se llama, una chica, decía 30 ideas de contenidos para tus posts. A mí lo que me revienta es que la gente jalee 390 aplausos, 53 comentarios, 56 veces compartido. Y vosotros creéis que en B2B y en LinkedIn la número 9 me encanta la fotografía tuya más personal con tu familia. Pero vosotros pensáis de verdad que a vuestros clientes a las empresas que os quieren comprar os van a comprar les interesa un carajo vuestro perro, vuestra madre o si os gusta la ropa sexy. ¿Verdad que no? Aprovecho para presentaros a mi perra. Pues estas chorradas, cuando veis algún Marquelerdor de estos, pues... No les hagáis caso. Vosotros tenéis que poneros los zapatos de ese vuestro cliente. Y no estaría de más que les hiciéramos una pregunta a nuestros clientes. Oye, ¿a ti qué te interesaría saber de mi negocio que te puedo aportar? ¿A, B, C? Bueno, pues con eso ya tenemos una estrategia. Dicho esto, quiero agradecer en este directo a Cristina Lizarralde porque me ha dicho, con, no sin cierta razón no se la quito, eh, a través de LinkedIn me ha comentado que digo a uh, marketing B2B, que no digo B2B, que digo marketers en vez de marketers Es verdad, eh, uso intento castellanizar el, el no sé por qué me sale B2B en vez de B2B, es correcto. Te lo agradezco, Cristina, porque es así, es como debe ser. Pero soy humano, entonces también me puedo equivocar, aunque voy a intentar hablar siempre de marketing B2B y de marketers Creo que lo he dicho bien. Bueno, pues estos marketers leerdos replicantes porque replican cosas de otros son los que están uh, desvirtualizando lo del marketing de contenidos entonces dicho esto ves a muchas empresas y profesionales haciendo el lerdo por ahí con noticias y contenidos que no interesan a nadie más que a sus amigos que nunca les van a comprar eh, dicho esto ya tenemos el análisis hecho ya tenemos una estrategia de contenidos nos falta que no es menos importante la forma hoy lo que impera es el snack content. Hace tan solo 10-15 minutos hablaba con un editor de un medio que hace unas entrevistas muy majas de 30 minutos, 40 minutos. Está muy bien, pero hay que tener en cuenta, según el chico el juguete que decimos en mi tierra, en Mallorca, que por cierto ha llovido, ha nevado hace nada, escasos segundos escasos días. Entonces hay que tener en cuenta, muy en cuenta, que eh, según el chico el juguete, ¿quién es tu, tu lector? Mejor dicho, tu vidente. Porque hoy los contenidos en general suelen ser audios, suelen ser audios con, con subtítulos, suelen ser contenidos en los cuales eh, nosotros eh, podemos marcar una diferencia porque son contenidos eh, donde nos van a ver humanos, como humanos este directo. No hay un chat GPT, no hay un robot que vaya... A, a diferenciar eh, y a hablar de una manera fría y a soltar de manera perfecta. De momento no existe, lo va a haber. Por eso en eh, los directos es normal equivocarse y que sean directos humanos. Los formatos hoy, los americanos dicen que se llaman Snack Content, contenido Snack. Si me pidieras sin conocerte qué formato usaría, no qué canal, mi canal sería enfocaros en dos canales como mucho. El formato que yo usaría siempre sería el audiovisual, por supuesto en un formato corto, cortísimo. De hecho, este vídeo que ya lleva no sé cuántos minutos se está quedando incluso largo, aunque sea un directo. Entonces, formato Snack es un formato corto. En B2B funciona el contenido, lo más importante arriba y luego eh, el contenido relevante. No como una pirámide invertida, que es contar una historia y llegar hasta el final de la historia. Esto me canso repetirlo. Entonces, eh, la idea es que tengamos muy en, muy a través de móviles, ¿vale? Así, a través de atejos, con lo cual el vertical, te guste o no, va a ser un formato a tener en cuenta. Incluso YouTube con shorts, TikTok, hasta que desaparezca, amigos. Pero es así, formatos cortos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Highlights. ¿Qué son los highlights? Bueno, tú haces un formato, una entrevista, un contenido, como los titulares que te he dado antes, y luego lo puedes coger los trocitos que más impacten de ese contenido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuartearlos, cuarto y mitad, y entregarlo en un minuto, porque de momento los shorts en YouTube son de un minuto. Pero bueno, si son tres, cuatro minutos, lo puedes subir a LinkedIn también, ¿eh? claro que sí. Lo puedes subtitular, hay aplicaciones como Headliner.app que lo subtitula, tirote es gratuita hasta cierta cantidad de minutos. Entonces, esos contenidos que, insisto, estratégicamente hemos decidido que son la pupa del cliente, ahora los ponemos en un formato que el cliente pueda tragarse, porque el cerebro humano deja de leer, el cerebro humano recibe muchos impactos, tiene poco tiempo, con lo cual no se va a meter entre pecho y espalda pues un solomillo de 35 minutos. Esto es un directo, llevamos 12 minutos 27 segundos, son, si no mal, mal mi reloj, las 7 de la tarde, hora española, y 20 minutos, 19-20, y creo que el directo es un formato natural que en B2B, ahora sí lo he dicho bien, tiene bastante futuro. ¿Qué tenemos que hacer las empresas para hacer eso y comunicar en directo? Formar dentro de nuestra casa. No puede ser una agencia ni un tercero porque no tiene ni puñetera idea de vuestro producto o servicio y nunca lo va a tener. Y además estaréis cautivos de ellos. Formar en vuestra casa un comunicador y que edite además, si es posible, esos vídeos. Porque esos contenidos son los que nuestros clientes quieren leer y ver. Mejor dicho, ver. Hasta aquí puedo leer. No quería despedirme de vosotros en este directo, no hay preguntas ni en TikTok ni en YouTube, no quería despedirnos, no nos queríamos despedir sin aportar el tono familiar que decía esta gurú en LinkedIn tan solo hace unos días. El tono familiar es que tengo que poner una foto de familia que sea tierna y esto. Si realmente me vas a comprar mi formación y mentoría en LinkedIn porque sale esta, es que tienes que hacértelo humilar. Seguramente me vas a comprar la mentoría y formación en LinkedIn en b2bpro.club, donde hay ese, ese esos 30 magníficos minutos que no te puedes perder. Por mi experiencia desde el año 88, porque desde 2007 gestionamos perfiles de LinkedIn de empresas y profesionales, porque hemos vendido y hecho vender muchísimo dinero a muchas empresas y precisamente por eso por nuestra diferenciación y por nuestra profesionalización no porque me haga una foto de familia según dice esa marque Lerda. dicho esto no hay preguntas señoría nos vemos en próximos capítulos mi nombre es juanjo amengual ha sido un placer que estés viendo este vídeo si quieres comenta lo que quieras y te responderé y por supuesto en futuros directos y grabados hablaremos de marketing B 2 b y de lo que decimos los marketeers y lo que va bien para posiblemente creemos en nuestra opinión puede ir bien para tu negocio gracias por estar en este directo si lo ves en un futuro pues ya lo sabes puedes dar el like y comentar lo que quieras espero que te haya gustado gracias por los dos likes que de momento tenemos en este directo en YouTube hay tres, ¿quién da más? cerramos sí. la sesión porque creo que ya es hora de ir a comer, de cenar lo que tengáis que hacer según el horario en el cual estéis viendo y supongo que tenéis otras cosas mejores que hacer que no ver a un marketer, B2B, B2B marketer, que esté comentando cosas sobre contenido en hoy, según en este 23, por cierto, en el cual será el año de la inteligencia artificial y la tontería humana. Hasta el próximo capítulo, no os lo perdáis, sed felices, mucha venta. Hasta luego, chao, amigos.